¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Nos alegramos de estar con ustedes para otro programa de tu historia preferida. Y ahora, tío Daniel, ¿cuál es tu historia para hoy? Bueno, tía Elena, es el último capítulo de la serie de cuatro acerca de los hermanos mellizos Jacob y Esaú. Yo titulo mi historia El caso, el caso del, mellizo del mellizo luchador. Jacob y Esaú son los hijos mellizos de Isaac, el menor, Jacob le sacó por engaño a Esaú las bendiciones de la primogenitura y tuvo que huir para salvar su vida a la tierra de sus padres en Mesopotamia. Después de estar allí 20 años, Jacob regresa al hogar de su niñez en Canaán. Ahora es un hombre rico, con muchos bienes materiales y con una gran familia de 11 hijos y una hija. ¿Jacob? Eh, sí, querida Raquel. ¿No estás durmiendo? No. Estaba meditando. Yo también. Estoy pensando qué sorprendido va a quedar Esaú cuando te vea regresar con tanta riqueza y con una gran familia. Sí. Sí se va a sorprender. Se va a sorprender al verme. Me suena como si pensaras que Saúl no te va a dar la bienvenida. No, no me la dará. ¿Crees que es a causa de las bendiciones de la primogenitura que te vendió por un plato de guisado? Yo obtuve la primogenitura por medio de un engaño. Él te la vendió. Yo me aproveché de su hambre. Después lo engañé a él y a papá para recibir las bendiciones de la primogenitura. Tú lo que hiciste fue lo que cualquiera hubiera hecho en circunstancias semejantes. Tal vez, Raquel, tal vez. Pero porque otros lo hagan, no es razón para que yo hubiera hecho eso. Pequé y debo pagar las consecuencias de ese pecado. Pero te arrepentiste y fuiste perdonado, ¿verdad? Tengo fe y creo que Dios me ha perdonado, sí. Pero es aún no me ha perdonado. ¿Cómo puedes estar seguro después de 20 años? Conozco a Esau. Aún estará enojado. Hace 20 años, cuando salí de casa, Esaú pensó sin duda que desaparecería de una vez por todas y que él iba a ser el único heredero de toda la riqueza de mi padre. Cuando se entere que regreso, pensará que es para reclamar mi parte de la herencia y él. Él recurrirá a cualquier cosa para quedarse con todo. Y también para vengarse del mal que le hice, al robarle la bendición de la primogenitura. ¿Por qué no le envías un mensajero que le diga que tú no vuelves por eso? Puedes decirle que, que ahora eres rico, que vienes en son de paz y amistad. Seguramente que te dará la bienvenida al volver al hogar. Él no me creerá. Mentí una vez y pensará que estoy mintiendo. Pero te arrepentiste. Eso es aún no lo sabe. ¿Qué vas a hacer? Hice todo lo que sabía y, y no sé qué hacer. Así que solo me queda una cosa que hacer. Echar mi carga sobre Dios y permitirle a Él... ...que dirija las cosas como mejor le parezca. Oh Dios que moras en los cielos. Señor y Creador de todo... ...me acerco a ti en súplica... ...dándome cuenta de mi completa indignidad... ...estoy manchado con el pecado... ...que el vestido de tu luz cubra mi pecado... ...y que pueda acercarme a tu trono de gracia... ...para recibir perdón... ...por mi transgresión... ...la enormidad de mi pecado... ...aparece ante mi vista como los montes de mi patria... ...examino mi pecado noche y día y el reproche de mi conciencia entristece mi viaje. Con el recuerdo de mis pecados también tengo el recuerdo de los favores que me has hecho en el pasado y de tus promesas de ayuda y guía divinas. Ahora, oh Señor, te ruego, ven en mi ayuda y guíame. Dirige mi sendero al acercarme más y más a mi patria y a Esaú. Dame el ángeles, dos ejércitos de ángeles, uno delante y otro detrás, están aquí para guiarme y protegerme, oh, oh Dios gracias por esta evidencia palpable de tu amor y cuidado por mí y por mi hogar, recuerdo señor la visión que tuve hace tiempo. ¿Viste ángeles, Jacob? En forma clara, así como te veo a ti. Había dos grupos que casi rodeaban el campamento, como si nos protegieran. ¿Entonces estamos a salvo de tu hermano Esaú? Uh, sí, pero creo que debo hacer todo lo que pueda para asegurar nuestra protección. El abuelo Abraham solía decir que Dios no hará nada de lo que nosotros podamos hacer. ¿Qué es lo que piensas acerca de Esaú? Tú misma me diste la idea. Le voy a enviar un mensaje de amistad y saludo. ¿Escogiste ya a los que van a ir contigo? Sí, amo. ¿Son jóvenes? Sí, amo. ¿Y sabes tú exactamente dónde encontrar a mi hermano Esaú? Sí, amo. Él es cazador. desconfía de, de los extraños. También es áspero y poco amistoso. Comprendo, amo. Bueno... Entonces el mensaje que quiero que le des a Esaú, eh, eh, dirígete a él como señor, mi señor Esaú. Y después dile, tu siervo Jacob ha vivido con Labán todo este tiempo. Y tengo vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Envío este mensaje a mi señor, esperando ganarme su buena voluntad. ¿Es eso todo, amo? Sí. Y quiero que no te olvides de llamarlo señor. Y que te refieras a mí. Como su siervo. Sí, amo. Y regresa tan rápidamente como puedas. Estoy impaciente por conocer su reacción. Sí, amo. Mientras tanto, durante los años que Jacob pasó en Mesopotamia, Esaú, que se había casado con mujeres idólatras de la tierra de Canaán, había llegado a ser un hombre rico y poderoso. Ah, querida esposa. Hoy pareces arrobadoramente hermosa. ¿Le hiciste algo al cabello? ¿Qué le hiciste? Me parece que bebiste mucho vino. No no toca una gota. Te amo, te adoro. Tú eres mi querido esposo. También soy rico, no te olvides de eso. Gracias a mi hermano Jacob. Es muy lindo ser rico. ¿Seremos siempre ricos? Sí, claro. A menos, a menos que regrese Jacob y pida su parte de la herencia. Pero él no volverá, ¿verdad? No lo sé. Hace 20 años que se fue. Con todo. Podría volver algún día. Pero eso no sería justo. Tú permaneciste aquí 20 años y cuidaste de todo... ...para que él vuelva y tome parte de lo que tú ganaste. Justo o no, es la ley de nuestra gente. Él recibió la parte del león de la herencia. Además, él tiene el derecho de la primogenitura. Pero tú... ...no le vas a permitir... Que venga y reclame parte de nuestra riqueza. ¿Verdad, querido? No, no. De ninguna manera. Esaú. ¿Mm? Esaú, despierta. Mm. Ya es tarde. Ay, ¿Qué hora es? El sol ya está alto en el cielo. Será mejor que me levante. ¿Cómo estás esta mañana? Bien. Bien. ¿Tan bravo como siempre? Sí, creo que sí. Así lo espero. Quiero decir, hay nuevas... ¿Buenas nuevas? Mm, malas. ¿Eh? Por la noche llegaron algunos mensajeros. Vienen del oriente. ¿Sí? De... Bueno, ellos... Eh... Sí. Los envió Jacob. ¿De Jacob? ¿Mi hermano mellizo? Sí. ¿Dónde está? Acampado junto al río Jaboc Creí que estaba en Mesopotamia Está en camino hacia aquí Oh, Esaú No le permitas que se quede con nada de nuestra riqueza ¿Viene aquí por eso? ¿Y por qué otra cosa regresaría después de todos estos años? ¿Qué es lo que dicen los mensajeros? Nada No dirán nada hasta que te vean Me voy a vestir Diles que los recibo enseguida Sí, sí, querido Pueden pasar Gracias, mi señor. Bien, me dijeron que vienen del oriente. Sí, mi señor. Venimos de parte de su hermano y siervo Jacob. ¿Nos envió él? Sí, mi señor. ¿Con un mensaje? Sí, mi señor. Jacob nos dijo, Díganle a mi hermano Esaú, tu siervo Jacob dice así, He vivido con Labán todo este tiempo y tengo vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas... Envío este mensaje a mi señor para ganarme su buena voluntad. Eso suena a un discurso aprendido. Sí, mi señor. Es palabra por palabra como Jacob nos ordenó que dijéramos. ¿Me llama mi señor y él se llama mi siervo? Sí, mi señor. ¿Tiene vacas y ovejas? Grandes rebaños de ellas, mi señor. ¿Es rico? Oh, sí, mi señor. Mm, no lo creo. Es verdad, mi señor. Eso no es verdad. Es solo otra de sus tretas para tomarme desprevenido. Él regresa para reclamar su parte de la herencia que dejó nuestro padre. Bueno, pueden regresar y decirle a aquel hermano mentiroso mío que no caigo en la trampa. Y díganle que voy a su encuentro con 400 hombres, soldados bien armados. Están seguros. Absolutamente seguros que Esaú no me envió ningún mensaje. Ninguno, excepto que viene él mismo para recibirlo con 400 hombres bien armados. Dicen ustedes que viene hacia aquí, con 400 hombres para vengarse. Ciertamente, amo. Sí, estoy seguro que es así. Oh. Esaú, el hermano del amo. Viene hacia aquí con 400 hombres. Venganza, eso es lo que busca. 400 soldados nos van a matar. Todos seremos asesinados por el hermano de nuestro amo. 400 soldados. Seremos asesinados. Venganza. venganza, eso es lo que busca el hermano de nuestro amo. asesinados, asesinados por.! Esa... Jacob, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Ciertamente no podemos volver a casa de la Y parece que no es seguro seguir adelante. Tienes que hacer algo, Jacob. En todo el campamento hay una conmoción de terror. Lo sé, lo sé. Debo hacer todo lo que está en mi poder para compensar el mal que le hice a Esaú. Y para impedir el peligro de su venganza. ¿Pero qué? ¿No sería bueno enviarle un generoso regalo a Esaú? Sí, seguramente. Al menos te mostraría que ya soy rico y que no vengo a buscar mi parte de la herencia. Sí, sí, lo haré. Le enviaré muchas ovejas y vacas a Esaú con otro mensaje amistoso. Rápidamente, Jacob organizó un grupo de siervos y de pastores para que se encontraran con Esaú... ...llevándole una gran cantidad de ganado y camellos para obsequiárselos como regalo. Primero envió 220 cabras. Le seguían los pastores con más de 200 ovejas. Detrás iba otro grupo con 50 cabezas de ganado. Y el último grupo consistía de 30 camellas con sus crías. Después, Jacob hizo planes para la mañana. Rubén. Sí, padre. Eh, lo primero que hay que hacer en la mañana es avanzar. Separa a la gente y a los rebaños en dos grupos. Iremos separados. Si por casualidad un grupo es atacado y destruido, el otro tendrá una oportunidad de escapar. Es una buena estrategia, padre. Después de hacer todas estas cosas para evitar el peligro que le amenazaba, Jacob se retiró a un lugar tranquilo, y con humildad y arrepentimiento, imploró la protección divina. Entretanto, en Canaán, Esaú había hecho sus planes. Capitán, ¿está todo listo? Sí, señor. Entonces, avancemos. Al llegar la noche, Jacob y su grupo se acercaron al río Le vi. Sí, padre. ¿Enviaste a alguien para que explore el río Havok? Sí, padre, ya regresó. Dice que en este lugar el agua alcanza hasta la cintura. Muy bien. Haz que el grupo lo cruce y acampe en la otra orilla. Yo lo cruzaré por la mañana. Eh, decidí quedarme aquí toda la noche en oración. Y prefiero estar a solas con Dios. Sí, padre. El lugar que Jacob eligió para orar estaba en una región solitaria y montañosa, madriguera de fieras y el escondite de salteadores y asesinos. Solo y sin protección, Jacob se inclinó hasta la tierra en profunda angustia. Oh Dios que estás en los cielos, Dios de Abraham y de Isaac, óyeme en mi hora de suprema necesidad, todo lo que amo. Está al otro lado del río, expuesto al peligro y a la muerte. Lo que más me angustia, Señor, es pensar que este peligro sobre mi familia inocente es el resultado de mis pecados. Perdóname, Señor, perdóname. Protege a mi familia y a mis siervos y a sus familias, porque es por mi pecado, no por el suyo. Acércate a mi hermano ese y el... Al otro lado del río, al occidente del lugar donde Jacob oró, estaba el campamento de Esaú y sus 400 soldados. Él dormía y se despertó de repente. ¡Centinela! ¡Centinela! Sí, señor. Llame al capitán inmediatamente. Aquí estoy, señor. Estaba hablando con el centinela. Siéntese. Siéntese. Quiero decirle algo. Sí, señor. Acabo de tener un sueño muy vívido. Sí, señor. En mi sueño vi a mi hermano Jacob... ...y sus 20 años de exilio en Mesopotamia. Llegó a casa y quedó desconsolado al saber que su madre había muerto. Y la cosa más vívida de todas... ...fue un ejército de ángeles que lo acompañaban... ...a él y a los suyos, para protegerlos. ¿Qué piensa usted del sueño, capitán? Yo no creo en sueños, señor. Bueno, yo sí. Creo que muestra que el dios de mis padres está con Jacob. Y yo, capitán, quiero que ordene a sus hombres que no le hagan daño a Jacob. Señor, pienso que es mejor que usted mismo hable con ellos. ¿Usted no puede? Sí, puedo, pero el odio que le tienen a su hermano es tan fuerte que será difícil contenerlos a menos que usted les relate el sueño como hizo conmigo. Muy bien, muy bien. Reúnalos temprano por la mañana y yo les contaré el sueño. Jacob aún está orando. Oh, Dios. Te suplico que me perdones, mis Ya es la medianoche. Y que no los pongas sobre mi familia. Sé con ellos. De repente, una risco. mano sale de la oscuridad y Para agarra fuertemente a Jacob. De... ¿Eh? Creyó que un enemigo atentaba contra su vida y trató de librarse de las manos de su agresor. En las tinieblas los dos lucharon por predominar. No se pronunció una sola palabra, pero Jacob desplegó todas sus energías y ni un momento cejó en sus esfuerzos. Mientras así luchaba por su vida, el sentimiento de culpa pesaba sobre su alma. Sus pecados surgieron ante él para alejarlo de Dios. Pero en su terrible aflicción recordaba las promesas del Señor y su corazón exhalaba súplicas de misericordia. La lucha duró hasta poco antes del amanecer, cuando el desconocido tocó el muslo de Jacob, dejándolo incapacitado en el acto. ¡Ay, ah, ah, muslo! Estoy cojo. ¡Ay, yo! Ay, yo. ¿O sea, qué eres? ¿A tú? ¿A tú? Oh. Tú eres el mensajero celestial. Por eso mis esfuerzos no me dieron la victoria. ¡Ay, ay! ¡Ay, no! No te vayas. No te soltaré si no me bendices. Quiero estar seguro de que mis pecados han sido perdonados. Soy indigno y pecador. Pero tengo fe en el Dios que guarda el pacto. Así que bendíceme, Ángel. ¡Bendíceme, por favor! Y el ángel le dijo a Jacob... Suéltame, porque ya está amaneciendo. Si no me bendices, no, no te soltaré. ¿Cómo te llamas? Jacob. Ya no te llamarás Jacob. Tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Y el ángel lo bendijo, y Jacob llamó a aquel lugar Peniel que significa cara de Dios, porque dijo, He visto a Dios cara a cara, y todavía estoy vivo. Al fin alcanzó la bendición que su alma había anhelado. Su pecado como su plantador y engañador había sido perdonado. La crisis de su vida había pasado. La paz llenaba su corazón ya no tenía miedo de encontrarse con su hermano. Con gozo, se adelantó con su grupo hacia el encuentro inevitable con Esaú y su compañía de guerreros. Al fin, en un valle rodeado de colinas, se acercaron. Esaú al frente de sus guerreros y Jacob con sus mujeres e hijos, seguido de una larga hilera de rebaños y manadas. Lentamente, con el aliento entrecortado, Esaú y Jacob se aproximaron. Jacob, aún imposibilitado por la reciente lucha con el ángel del pacto, se apoyaba en su callado, deteniéndose penosamente a cada paso. De repente, Esaú corrió hacia él. ¡Jacob! ¡Jacob! ¡Hermano y mediso mío! ¡Esaú, Estoy mi hermano, muy hermano, al de verte. Fin. ¡Bienvenido ¡Después a casa, de Cacos, todos estos años! Carido, hermano, ¡Qué bueno hermano, es volverte hermano, a ver! Hermano. La Sagrada Escritura dice, Y Esaú corrió a su encuentro, y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó, y los dos lloraron.